o de, de la sanidad del racimo a la hora de, de elaborar estos, estos vinos que como enólogo eh, estáis, estáis produciendo en bodegas Mujas. Ha sido una campaña con presencia de, de Oidio y nos gustaría saber desde Ascenza, eh, un enólogo, cómo valora mantener el viñedo libre de esta enfermedad desde los primeros estadios, con brotes de 10-15 centímetros. Para nosotros el uso de productos como el que dices, especial centinela, es un...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 para corregir este estrés, pues claramente son necesarios si quieres intentar reactivar el crecimiento o intentar ayudar a la planta a esa respuesta frente a un accidente climatológico como puede ser o bien una helada o bien una piedra. Y este tipo de productos ayuda a que la planta, pues, oye, reaccione y crezca y nos permita, pues, eso, intentar conseguir un, una mayor calidad de, del fruto. Pues lo más importante para un buen vino es una buena uva. Y solo se permite con el uso de buenos productos fitosanitarios y con el seguimiento encima de, del viñedo. Tú decides ascensa porque eres imparable.